Pues gracias, presidente, y muchas gracias al defensor del pueblo. ¿Dónde está? Ah, eh, buenos días y muchas gracias por el informe. Que, que coloca la Defensoría del Pueblo precisamente donde debe estar, que es eh, del lado de los derechos de las personas y, sobre todo, de las personas más vulnerables. Eh, al contrario de algunas personas que han tomado la palabra, la verdad es que nosotros, eh, queríamos, nosotros queríamos agradecerle especialmente ese informe sobre la crisis económica y desigualdad que, que ha complementado al, al informe de, de, la, de la Defensoría del Pueblo. Y queremos agradecerle porque, eh, en principio, porque, porque parte de un presupuesto, parte de un presupuesto que es aquel que, mmm, porque si la justicia, si la justicia la, la interpretamos en términos de derechos, de disfrute y de eh, realización de los derechos, hay una condición previa para poder disfrutar realmente de los derechos. Y esa condición previa tiene que ver con unas condiciones materiales de vida dignas. Por lo tanto, y al contrario de lo que expresaba eh, la representante de Foro Asturias, no, no es una cuestión partidista. La propia Constitución nos habla de que España es un Estado social y esto supone aceptar la premisa de que para disfrutar de los derechos es preciso gozar de un mínimo de calidad material de vida para que sea digna. En ese sentido, si la justicia es el disfrute de derechos, el disfrute de derechos necesita unas condiciones de vida material dignas. Es decir, la justicia, para que sea justicia, solo puede ser, tiene que ser justicia social. En ese sentido.. Eh, no comprendemos las, las críticas a, esta, a, esta, a este informe y, y, y lo agradecemos infinitamente. Eh, y también, también lo agradecemos porque nos hace recordar a todos los operadores legislativos digamos, y al Gobierno también dónde está el camino para que el disfrute de los derechos sea real y efectivo. ¿Cuál es el camino que hay que transitar? En ese sentido, la crisis no es una cosa natural, no es como la lluvia y tampoco las consecuencias de la crisis son naturales como, las, como, la, como la lluvia. Son consecuencias de decisiones políticas y en tanto que consecuencias de decisiones políticas tienen que tenerse cuen en cuenta a la fuerza para poder abordar políticas también en el ámbito económico, que permitan el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales en términos de igualdad, ¿eh? al menos de mínima igualdad para todas y para todos. Y en ese sentido eh, estamos de acuerdo con uno de los apuntes que, que realizaba en el sentido de que la fiscalidad se ha regresivizado en, en los últimos años y debe recuperar, la, la, tal como establece la Constitución, debe retomar la progresividad. Y también estamos de acuerdo con el apunte que hacía que los recortes en las prestaciones sociales aumentan durante la crisis, han aumentado aún más esa brecha social que este sistema impositivo ya de por sí acarrea. Eh, así, por ejemplo, así, por ejemplo, pasaría que uno de los problemas a los que hacía referencia el defensor del pueblo en, en su exposición, eh, como es el envejecimiento, el envejecimiento no tendría por qué ser un problema, como tantos otros. El envejecimiento no es un problema. Lo que es un problema es la situación en la que pueden encontrarse las personas que han envejecido, porque faltan recursos, faltan políticas públicas que exigen recursos para que la vejez pueda eh, disfrutarse en plenitud de derechos. En, en cuanto a cuestiones concretas que se mencionan en el informe y que también el Defensor del Pueblo ha desgranado aquí en, la, en su intervención, ha hecho referencia, tiene un apartado que hace referencia a la vivienda. Compartimos el diagnóstico en el sentido de que el problema para poder disfrutar de un derecho a la vivienda en este país tiene que ver con que no ha existido política pública de vivienda. No existe, no ha existido y no existe, porque se ha dejado que la política sobre vivienda la hagan los mercados. La vivienda se ha convertido en un activo un activo más. Y así, por ejemplo, así tenemos el problema de la turistificación, de los alquileres, que es un grave problema. Y así eh, también eh, tenemos el problema de la carestía de la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler. Son demasiado caros, ya lo ha dicho el defensor, es demasiado caro comprar una vivienda y también alquilar una vivienda. Y así el derecho a la vivienda no puede existir. La propuesta sobre aumentar el parque público de vivienda, es, en el diagnóstico que hace, nos parece perfecta. Para ello habrá que construir. Si, si nos parecemos a Francia, sería estupendo, algo que, que usted menciona en el, en el informe, y habla también de establecer convenios con las entidades financieras tenedoras de, de vivienda. Eh, nosotros aquí le, pensamos que, que es, los convenios, vamos, si, si se basan en buenas prácticas y este tipo de cuestiones, ya han demostrado que no tiene mucho recorrido y que tienen que ser políticas públicas más incisivas en cuanto a la posibilidad de disponer de esas viviendas que están en manos de las entidades financieras. Y sí que querríamos en este apartado decirle a, a la Defensoría del Pueblo que tenga en cuenta el problema eh, de, los, de, de los desahucios… Un problema específico dentro de la falta de acceso a la vivienda y de falta del disfrute del derecho a la vivienda tenemos un problema grave con los desahucios que se producen en nuestro país que según cifras del Consejo General del Poder Judicial son hasta 100 desahucios los que se producen por día en este país y la mayor parte de esos desahucios tiene que ver con el impago del alquiler. Es un drama que incide en el disfrute de los derechos y que creemos que tendría que ser en cuenta, tomado en cuenta, tendría que ser estudiado también por la Defensoría del Pueblo. También se ha hecho referencia a la cuestión de las prisiones y el, del, el Defensor del Pueblo hacía referencia a uno de los mayores problemas eh, que reside precisamente en la falta de eh, realización del derecho a la salud. La asistencia sanitaria en las cárceles deja mucho que desear. Es mala. Es como si hubiéramos dicho, bueno, pues los que están en la cárcel, están en la cárcel, son subpersonas, eh, bueno, pues si sí, no se les cuida igual, pues tampoco pasa tanto. Eh, y es una cuestión que hay que, efectivamente, que, y estamos ahí con el defensor del pueblo, hay que, hay que perseguir. Eh, sí hablaba de, de la dificultad para reclutar personal sanitario. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el personal sanitario que falte en las cárceles no, falta por falta, o sea, no, no es por una causa de falta de vocación. Hay gente, hay personas... Que tienen la vocación de trabajar en cárceles porque les parece que ese trabajo, ese trabajo del cual son profesionales desarrollado, desempeñado en el ámbito penitenciario, es un buen trabajo. El problema de la reclutación no tiene tanto que ver con una negativa o con, o con, un, con la negativa del personal sanitario de acudir a ese trabajo, sino por las condiciones las condiciones en las que se encuentran a la hora de poder desarrollar ese trabajo. Y es un aspecto que yo creo que también debería tenerse en cuenta en, en los informes. Hacía referencia al, a, al drama de la falta de atención psiquiátrica. porque Y también hacía referencia a que gran parte de la población reclusa tiene, que, tiene enfermedades mentales. Creemos y le pedimos aquí al Defensor del Pueblo, le pediríamos que haga un estudio cárcel por cárcel de cómo está esta cuestión, de cómo se aplica el, pro, el programa de atención a las personas con enfermedad mental, que podamos tener el mapa de qué es lo que está pasando en torno a, esta, a este tema. Y no sé si conoce, pero también querría eh, comentarle a la Defensoría que En el ámbito del Consejo de Europa, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, está en marcha la elaboración de un informe precisamente para las condiciones en el disfrute de los derechos de la población reclusa eh, el informe es más amplio porque trata de la discapacidad, de los recursos con discapacidad, pero va a haber un apartado específico dirigido a las enfermedades mentales. Y probablemente pues, de ese, ese informe nos dé datos importantes que, que, que se puedan tener en cuenta también eh, en el trabajo de, de la Defensoría. Eh, ha hecho referencia al alejamiento. A la, a la, al alejamiento de los presos... de. Bueno, no sé si se ha hecho referencia el, el defensor o ha sido las intervenciones posteriores. Eh, no vamos a reproducir lo que, lo que ha comentado el portavoz del Parlamento del Partido Nacionalista Vasco porque eh, suscribimos lo que hablaba de la cuestión de ETA como ya banda disuelta y de, eh, de los jóvenes de Alsasua. Lo suscribimos. Eh, pero, además, también queríamos... Eh, subrayar el hecho de que casi un 30% de la población reclusa vive alejada de sus hogares. Y sería interesante que la Defensoría del Pueblo hiciera un estudio o se preocupara de saber cuáles son los efectos que tiene la población reclusa, que es casi un 30%, el hecho de estar alejado de sus eh, lugares de residencia en la aplicación del, eh, de la reinserción de la que habla el artículo 25 de la Constitución. Una petición. Falta en el informe, y esto sí que también nos gustaría que, que constara, eh, una atención a, a las personas que están encarceladas, que tienen largas condenas ¿no? y, eh, sobre todo, a aquellas personas que están en régimen de aislamiento absoluto. Casi 900 personas, casi 900 reclusos están en régimen de aislamiento absoluto, con el peligro que corre el disfrute de sus derechos fundamentales. Y sí nos gustaría que atendiera la Defensoría del Pueblo a esta, a esta cuestión. Eh, y bueno, ya por terminar, que se acaba el tiempo, también ha he hecho referencia a los CIES. Eh, el, el trabajo de la Defensoría en la vigilancia de, de los CIES es extenso, es muy importante, es muy bueno. Hay, hay anunciado que se publicará un informe en el año 2018, a lo largo de este año. Eh, nos gustaría saber si pudiera ser cuándo se prevé la publicación de ese informe. Y una petición, una sugerencia también para incluir en esto, en este informe una próxima vez. Porque no se hace referencia, por ejemplo, a, a, a, en la entrada... Eh, irregular al territorio español a través de los puestos fronterizos se ha hecho una, alguna referencia, pero no se ha hecho referencia, por ejemplo, el caso de las porteadoras. Eh, y consideramos que también es un colectivo de personas que merecen una atención específica cuando estamos atendiendo la vulneración de los derechos de las personas cuando intentan entrar eh, por las fronteras establecidas en España. Sin más, Muchas gracias, felicitaciones a la defensoría, tanto al defensor como a su equipo y, y bienvenido este informe y todos los que se le parezcan. Muchas gracias.